pero me considero una mujer muy, muy, muy fuerte, con los pies bien puestos en la tierra y muy agradecida con fans en el mundo, con las empresas que me dieron trabajo. Bueno, mi momento más infeliz de vida fue cuando nos envenenaron, intentaron matarnos, intento de homicidio en contra de nosotros. Te quiero mucho, te mando muchas bendiciones a ti y a los tuyos, que Dios prospere tu vida, tu salud. Me gustaría ser la directora. Dicemos de Hollywood. o oh. oh, actriz uh, de la Hollywood. Actriz de uh, Hollywood. Wow, okay. Hollywood, a qué chiste Hollywood. tare tuturor, ce faceți fraților? Da, astăzi este o zi deosebită, este o zi mare pentru că am o invitată deosebită, am o invitată specială, este prima invitată care nu vorbește limba română, da, bine știți deja despre cine este vorba, pentru că ați văzut mai mult ca sigur thumbnail-ul sau prezentarea, știți că este vorba despre acea doamnă care în urmă cu aproximativ 15 ani venea în România să joace alături de MOA în telenovela uh, uh, Cum mai zice frate că am uitat. Nu mai iubirea, doar iubirea. Cum să uit pie piesa lui Pepe? Și am jucat împreună într-un episod, am fost guest staruri în episodul respectiv, după care am mai cântat, am mai băut un pahar de șampanie de ziua ei și ne-am luat la revedere. Asta este momentul în care noi ne vom revedea. Și vom sta de vorbă. Am vorbit și după ce a plecat din țară. De ultima dată de când am vorbit la telefon, cred că au trecut cel puțin 14 ani. Așa că haideți să intrăm în legătură cu Gabriela Spanic. Como tu lo sabes, yo uh, estaba hablando muy bien español. Uh, muy bien. Muy bien, sí. Y las cosas no han cambiado. Uh, como te decía, uh, Hoy tengo un poquito de ayuda con eso. Ah, hasta es mayo de que eh, Tengo también uh, uh, preguntas por ti. Eh, ¿Dónde estás uh, ahora? ¿Estás en México? Estoy aquí en México de ese. Así que hoy me ayudan. En eh, ¿Trabajas uh, en México ahora por Natalia Telenovela? Sí, estoy en Televisa. Haciendo la telenovela Corazón trabajo, Guerrero. Vas a saber Corazón puedes, Guerrero. Cuando tus fans en Rumanía te ven desde nueve en la tele. Las fans de Rumanía, las amo, las quiero, les mando saludos. Tengo muy lindos recuerdos contigo también, Lucian. Sí. Que trabajamos en una novela, cantamos juntos, bailamos juntos, este, festejamos mi cumpleaños. Este, ¿Te acuerdas? Sí, sí. Me <ríe> acuerdo. Um, son 15 años. ¡Wow! 15 ¡Oh, 15 my God! Años. <ríe> sí. 15 ¡Muchos años! Sí. ¿Y tienes hijos? Sí, tengo un hijo. Um, 11 años. El, ¡Wow! ¿cómo es? Sí. Y él la de 11, mi hijo, mi hijo tiene 13 años. 13. Gabriel. Mi hijo. Gabriel. Sí, Gabriel de Jesús. Sí, exactamente. Si hubiera una película sobre tu vida, ¿a quién te gustaría interpretar a Gabriel? A mí. Sí. No, no me quiero interpretar a mí misma. Me gustaría ser la directora. Dicemos dejarla. ¿O oh, oh, actriz uh, de la Hollywood? Actriz de uh, Hollywood. Hollywood, wow, qué chiste Hollywood. <risa> no entiendo nada de lo que... Sí, uh, es uh, más uh, difícil, de, pero... <risa> uh, yo yo sí. admiro mucho uh, Mary Strieg. Me gusta también I mucho. Like it. I I love her a lot. <laughs> yes. When was the most happy? When I had my daughter in arms, my baby. I was very happy 13 years later. At Yes. Yes. Now, I have when you were the most unhappy. Tengo que preguntarte, ¿y cuando eras el más infeliz desafortunado? Bueno, mi momento más infeliz de vida fue cuando nos envenenaron. Intentaron matarnos, intento de homicidio en contra de nosotros. Ok. Muy, muy fuerte. Very strong. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? ¿En el pasado o en el futuro? Eh, Al futuro. Pero para mí no existe el futuro. El futuro es aquí y ahora. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Mm? Porque hay que vivir Por... día, día a día como si fuera el último. Okay. Cuando tú planeas mucho el futuro, no, las cosas no salen bien. Pero cuando tú vives el aquí y el ahora y lo disfrutas, eso se ve... Eh, plasmado en el futuro. ¿Me entiendes? Sí, sí, entiendo. Yo digo entiendo. que el aquí, el aquí, el ahora es eterno. ¿De qué es lo que más le temes? Es la eh, siguiente pregunta. Ay, le temo mucho a la muerte. ¿Sí? De hecho, sí, porque estuvimos cerca y tenía miedo a morirme. Eh, pero cada vez que me levanto día con día, que yo quiero vivir 100 años, hoy amanecí que me quedan 128,299 días por vivir de aquí a los 100 años. <risa> um, ¿Crees que hay algo después de la muerte? Yo digo que, que la vida es eterna. Yo digo que a lo mejor después de la muerte estarán las vacaciones, ¿no? Reales. No lo sé. <risa> Total. Yo, yo quiero saber qué piensas tú. Sí, para mí eso, que después de la, de la muerte viene la vida eterna, las vacaciones, las donde vacaciones. no hay sufrimiento, no hay dolor, no tienes que trabajar por el dinero, eres feliz. 100%, no tienes ninguna preocupación y estar con Dios debe ser maravilloso. <tose> Me gusta mucho actuar, cantar, sí, cantar eh, escribir eh, libros. Tengo siete libros. ¿Siete? He escrito oh. siete libros. Este es el segundo. donde está mi vida? El otro se lo llevó. Antonio, pásame el otro libro. Este es el primero de la saga de la verdadera usurpadora. Se llama Enigmas y Reflexiones. Es el primero y son cinco. Es sobre mi vida, my life. Este fue el segundo. leerles lo que voy a tomar y a los que nos están observando ahora? Mi vida. Lo, mi vida entre recetas, okay. comida, aquí sopa, aquí sopa rumana, sopa romana, sopa romana. Sí, cuando yo estuve en Rumanía, te acuerdas ¿Eh? que, que me dio una gripe? Sí, porque hacía mucho frío. Sí, me recuerdo. Te recuerdas? Sí, Muchísimo mi... frío. Y me dieron sopa rumana y la me. La me, la me. ¿Qué es eso? Me encantó. Ah, la amé I loved it, yes. La sopa. Oh, eh. Ay, no la encuentro, sí. Antonio. Aquí la tengo. Ay. Voy, espérame, Luciano. Sí. Yo hice la sopa no rumana. Problema. Aquí está. Espérame. ¿Voy ay? puesto un espérame. carte a colo mm. sopa que en Rumanía? Lo que pusiste en el libro, la sopa que comiste en Rumania. Sí. <risa> ok ¿Sabes cómo Aquí. se llama? Aquí sopa rumana, sopa estilo rumano. ¿Sabes cómo se llama? No. Pero te ¿Cómo recuerdas. Se? Uh, yo no sé. ¿Cómo se llama en rumano? No, no lo sé, no lo sé. No soy cocinero. <risa> <risa> pero te gusta la sopa. Sí, mucho. Estos libros están en Amazon y en mi página web, gabiespani.mx, mis libros. Tienes uh, también uh, un canal de YouTube, he visto. Uh, eh, pero pero es, todavía uh... no lo... Sí y no. Sí y no. Es que toda, estoy, estoy grabando material para montar y subir a YouTube. Todavía mi material no es ready. Falta okay. grabación sí. para, para okay. el canal. Entiendo. Pero en, en Instagram es muy activa. ¿Activa? Sí. Activa. Activa. Sí. Sí. sí. sí. ¿Facebook muy también? El Facebook me lo hackearon ayer. ¿Que alguien quiere escribirte un mensaje? ¿Puede escribir en Instagram? No. ¿Sí? No. Ok. Sí, puede escribir mensajes para mí. ¿Cuál fue el, el momento más memorable de tu carrera? Cuando hice la usurpadora y uh -huh. viaqué a tantos países y te conocí en Rumania también. O sí, sea, <risa> hasta <risa> entre Angresud, Cato, en Chile, y en Rumania. En Papá quiere que te pregunte qué pensé cuando viniste a Rumanía. Sí. ¡Total! Total, Gaby, total, me recuerdo eh, también de, de tu CD. Céntese. Uh, songs Ahí se está de escuchando songs. de fondo. Se escucha mi, mi CD de... ¿Te acuerdas? Acumulas school special no, la masculpatio en Rumania. Ahora escucha al nuevo o al viejo que he escuchado aquí en Rumania. ¿El nuevo ah, o el viejo? Este es el, el antiguo, después hice otro de banda y ahorita estoy grabando uno nuevo y alabanzas. Uh, la siguiente, siguiente. Eh. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias. ¿Quién o qué es el amor de tu vida? El amor de mi vida, Dios. Y mi hijo. Dígame algo que sabes que es verdad, pero mucha gente lo contradice. Algo que sea verdad, pero mucha gente lo contradice. Dice, sí, contradice. Ah, algo que sea verdad y mucha gente se contradice. Que no me gusta mentir, pero... Bueno, lo que viví, algunos medios de comunicación dijeron que era mentira mía sobre el intento de homicidio. Y fue verdad. Mucha gente se contradijo. ¿Tienes un personaje favorito de tus telenovelas? ¿El, el más favorito? Mm, varios. Paola Bracho, sí. la usurpadora. Ok. Este, una novela que hice en Venezuela que se llamó Todo por tu amor. Y mi personaje se llamaba Amaranta, la cosa sí. divina. Este y emperatriz de la novela emperatriz. O sea, todos me han gustado, pero esos tres más. Y estoy enamorada ahorita de mi personaje de Corazón Guerrero, que se llama Elisa Corso, que ya va a empezar a salir al aire la semana que viene. ¿La semana que viene? Sí. sí. ¿En, ¿En, México? ¿En, ¿En, México? ¿En, México? en México. En México. Para aparecer en Rumanía, no se sabe cuándo. Ah, no sé. I don't know. Darren current espera. Esperan, cu todos. Pero pronto esperamos que todos esperemos. Total. ¿Qué es eh, lo primero que haces cuando te levantas? Guau, wow, gracias, Dios. Estoy viva. Eh, ¿Otras cosas? Uh, ¿Tienes una uh, rutina? Tomar café. Café. I like it coffee. ¿You smoke as well? ¿Smoke también. cigarettes? Only one. También only one coffee and cigarettes see sí, uh, i know that i know that. Total. <laughs> okay. but and you don't have a singing problem sin problema sin problema okay that's good you think we can go on like this i speak english and you speak spanish <laughs> <Total>. <laughs> yeah because i'm sweating over here Humano, sí, no. español, inglés, eh, ¿parlar italiano, no? Sí, parlo un poco de italiano, sí. Por, ah, es... super. Sí. ¿Y portugués? Portuguesa. ¿Vos se habla portuguesa, no? No. ¿Cómo, describirán, ¿Cómo describirían tus padres a qué estás haciendo ahora? Bueno, mi mamá murió el año pasado, falleció. Subió al cielo, my mother. Mi papá está en Venezuela. Pero sí. ellos siempre se sintieron muy orgullosos de mí. ¿Cómo esperas mostrarle al mundo durante 10 años? Este, bueno, mis sueños es filmar una película y ser la directora. Eh, tener un gran restaurante con mis recetas. Eh, okay. Eh, vivir tranquila frente al mar y dar testimonio de vida y ayudar a muchas mujeres en el mundo a, a hacerse respetar y amarse mucho como mujer y atender tener mucha fe en Dios. Frente del mar, ¿dónde? ¿En, ¿En México? ¿En Venezuela? Ojalá sea Venezuela y mi país se componga, sí. ¿Sí? En Los Roques. El archipiélago de los Roques, que es el cuarto más grande del mundo. Ya tuve el momento en que dijiste, listo, tuve éxito. ¿No? Sí, sí tuve mucho éxito y tengo éxito. Tenemos éxito. Together. Uh, uh, I, I no one que... <laughs> no pienso que... Uh, no creo, que esa no creo que haya escrito esa pregunta correctamente. Pero muchas gracias por su paciencia. No hay problema, Si vives en una isla. Y puedes simplemente tomar una cosa contigo. ¿Cuál sería? Este, una sola cosa. Only sí, one. Only one. No. Just eh. one. No. two. No. three. Eh, un lápiz. Ah, I, didn't expect, I didn't expect this answer. sí. Claro que sí. Se puede escribir. Who do you admire the most? ¿A quién admiras más? A Jesucristo, es okay. mi persona que, que amo y admiro más en el mundo entero. That's why uh, your son, Gabriel, se llama... Uh, Gabriel de Jesús. De Jesús. You, you go to church, uh, vas a... ¿cómo se llama? No Sundays. More. No more. No more. no more. Ya. No? <laughs> yeah. Okay. Está. It would be difficult. Uh, Arfi greu per rutina. Qué difícil para ti. You are too famous. Eres uh, famosa. molto famosa. Difícil uh, to go to church. Sí, es difícil la fama. Porque hay mucha gente que se trepa. Hay gente buena, hay gente mala, pero hay gente que te puede dañar. Si no, si no estás fortalecido espiritualmente, este, eh. Hay mucha presión social encima eh, sobre la manera que eres, sobre la manera que vistes, sobre la manera que actúas, sobre la manera de cualquier cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos ojos vigilándote todo el tiempo. Pero me considero una mujer muy, muy, muy fuerte, con los pies bien puestos en la tierra y muy agradecida con fans en el mundo, con las empresas que me dieron trabajo. Eh, con todas las experiencias que he tenido la oportunidad de vivir en muchas partes del mundo, de todas las gentes maravillosas que he podido conocer en el mundo. Entonces, eh, esa es la parte linda, ¿no? De ser famoso, conocer a tanta gente valiosa y cada día seguir creciendo, eh, aprendiendo, fortaleciéndote, agradeciendo. Es una carrera eh, un poco, un poco no, muy sacrificada. Porque se trabaja mucho. Tienes que tener mucha resiliencia mental, física. Eh, estar muy seguro de ti mismo. Pero le agradezco mucho al público que valora mi trabajo. Este, que valora mi vida. Que pueda ser una inspiración para mucha gente en el mundo. Y eso, eso me, me, tiene, me tiene orgullosa. Porque siento que es un legado lindo de Gaby Spani en el mundo. ¿sabe? Que está dejando un legado bonito y cosa que que agradezco mucho esta interacción ¿no? de poder viajar, conocer, crecer, fortalecer, aprender de otras culturas. Me parece que eso nadie me lo podrá quitar de mi mente ni de mi corazón. Me lo llevaré hasta, hasta la tumba. OK. Uh, Gabriela, muchas gracias, uh, gracias por la entrevista. Uh, ha sido un verdadero placer. Me too. Uh, thank you very much. Uh, it was lovely to see you after 15 years. You look great. And I hope you keep on uh, doing what you are doing. Uh, Thank continu you. A continuación, la de le deseo buena suerte con sus proyectos. Gracias. Y sobre todo, desearía uh, que tuvieras mucha salud. Amén y, igual para ti. Y amor. Para ti también. Te quiero mucho, te mando muchas bendiciones a ti y a los tuyos. Que Dios prospere tu vida, tu salud, tu abundancia, todo sea prosperado de una manera infinita para ti y todos los tuyos. Me encantó verte y te mando desde acá un abrazo triturador de huesos. Besitos. Thank you very much. All the kisses back to you. Bye. Bye